Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver qué ocurre cuando hervimos Coca-Cola. Como se puede ver al comienzo no pasa nada, simplemente comienza a salir el gas carbónico de la gaseosa. No ocurre nada especial. Simplemente le comienzan a salir burbujas a la gaseosa y nada pasa. La gaseosa sigue siendo la misma por el momento. Comienza a oler a algo parecido a Coca-Cola. Como vemos ya empieza a hervir. Empieza a soltar muchas muchas burbujas. Bueno, ya se ha evaporado una gran parte. Y hay una parte que se quedó pegada a las paredes. Una parte de la Coca-Cola se comienza a pegar, quedar pegada a las paredes. Huele bastante horrible. No huele como. tiene un aroma como dulce. Vamos a ver a qué sabe Sabe como un Coca-Cola, pero más concentrado y como menos ácido. Bueno, ahora sí comienza a volver como como un jarabe más, más Coca-Cola. Y como vemos, pues ya no hay nada que, que, que evaporar. Así que vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar para ver qué ocurre. ¿estás grabando? Sí. bueno lo dejamos enfriar y como vemos la cuchara se pegó se formó algo mucho más duro es como una melcocha algo pegajoso veamos a qué sabe sabe como, como a panela tiene un ligero sabor como a quemado pero es dulce muy dulce y es un poco similar a la coca cola muchachos esto es lo que nos tomamos cuando nos tomamos una coca cola un montón de melcocha uh, espero no haber dañado la olla en algunas partes se alcanzó a cristalizar como pueden ver acá está dura acá en los lados ahí se endureció y no se puede despegar de la olla Un montón de masa pegajosa. Eso es lo que ocurre cuando hervimos Coca-Cola. Chon, chon, chon, chon. Nos vemos en un próximo video.